¿Por qué eres valioso para el equipo del flautista? Um, programo, supongo. Soy muy bueno en código. Uh, desarrollo algoritmos y así. ¿Diferentes al tipo de algoritmo que Richard creó? Pues sí, nunca tan buenos. No. <risa> Richard es de 10X, yo apenas soy de una X. <risa> soy un asco.